pela con un chucho. Señores, en otro tema. No, usted quiere, pues. <risa> en otro tema, agente de la DGC, eh, a, agente de la DGC rompe cristal a conductor. Circula en las redes sociales un video de un ciudadano que reclama a agente de la DGC por romperle el cristal de su auto. La información publicada or originalmente en la cuenta de accidente en RD. El conductor afectado afirma que se trata de un abuso de poder por parte de los agentes. La acción violenta del funcionario fue captada en el video por el ciudadano perjudicado. Pide a las autoridades encargadas que tomen carta en el asunto. Mire, señores. Yo... Voy a decir algo. La DGC, veo que está empeñada en llevar un récord de multas. Está bien, todo el que infringe la ley, Jorge, merece su multa. Pero DGC tiene que regular el tránsito junto con el INTRAN. ¿Eh? ¿Eh? Ellos están como, como una recaudadora no, no, no. de impuestos sí. en la calle. No, pero que ellos se enfocan. En recaudar. Ellos se enfocan. Poner multa. Mire. Ellos se enfocan. En poner la multa y llevarte el vehículo. Sí, ya. Regular el tránsito. Aquí hay personas que se parquean. Eh, en doble parking. En doble en parking, parking y nadie dice nada. Dice nada. Sí. Y otra cosa que te voy a decir en esto. Usted ha visto que donde hay un semáforo que funcione, tiene que haber un AME ahí abajo. Tiene que haber un DGC ahí metido. Váyase por una esquina donde no hay un semáforo. No vaya? El mercado es un tollo a nivel de la cuatro Ahora, calles. ahora no mismo aquí en la, la provincia o sea. de Duarte, el Intran está trabajando. No se veía el Intran. Está trabajando aquí en la provincia, en la provincia de Duarte con, con el director Brian Lee. ¿Qué pasa? Que la DGC está enfocada en que dame la... Ven para ponerte la multa. Yo estaba presente, nos estaban poniendo una multa. Le dije, pero usted tiene más interés en llenar eso que en, que en darle un consejo al conductor o regular el tránsito en doble parking. Aquí vienen vehículos grandes de otras ciudades y no hay ni, ni donde parquearse. Real. La, eh, el otro día yo vi que ellos se eh, parquearon por allí. O sea, yo lo que están buscando es Entonces son guapos también, sí. porque ellos privan en guapos. Sí. La DGC. ¿Entiendes? Entonces debemos soltar un Estrema poco más usted. la multa no, no dejarlo pasar, sino también son mucho amén. Son mucho amén. Divida una parte en, en, en lo que están parqueados mal. Regule, regula, Regulación. Regular el tránsito. Amén. Atención, amén. Y cuidado, que son frescos también. Que te dicen y que tú acabas que yo qué en la televisión. Yo estoy hablando con Dios. Yo lo digo allá, a la ceja del cuartel porque aquí hay carro subió a la acera, yo no había visto eso. No, Con dos hombres en la acera, tiene que tirar a los viejos no. para allá y nosotros los goidos para otro lado. Y un tráfico muy congestionado en la, en la hora de salida de, de, de abajo. Señores, aquí está aquel demasiado vehículo. Sí. Porque lo están fiando. Sí, la ciudad está <risa> muy llena. No, y que tampoco deben de llegar a este punto porque imagino yo que le dieron pues eh, a ese chofer, ya sea mal parqueado o lo que sea Pues lo que debió de hacer Pero no llega al punto de romperle el cristal De su auto, porque no es tu pertenencia El hecho de eso Entonces hay personas que hacen esa cosa Y eso no se puede